Hola, buenos días de nuevo, Curly Manga desde Malabo <risa> Vamos a ver, en el, video, en el video anterior, o sea, hay un video uno, de mi alergia, ¿vale? Mi alergia, o no sé lo que me ha pasado, los hongos que tengo, ¿vale? Mira, si podéis ver, me han salido como unos, unas manchas blancas en esta zona Y en esta que es más pronunciada, he hecho unas fotos para que pudieras ver, ¿vale? No sabía lo que eran, entonces dije, pues bueno, voy a ir al un dermatólogo Pero... Fui al dermatólogo, pero la cuestión es que este señor, aparte no tenía ni lupa para mirarme de cerca, ni me palpó la piel, nada, nada, nada, nada, nada. Eh, se puso a hacer suposiciones como alguien que que estuviera haciendo suposiciones sobre, vamos a ver, va a ganar la, el Barcelona, va a ganar el Madrid o el Atlético de Bilbao, pues una cosa como esa, o sea, estoy bastante decepcionada, es decir, no me, no, no me miró con lupa, no me mandó a hacer análisis, absolutamente nada, se puso a realizarme una crema para, para echarme unos, un limpiador, no sé qué, no sé cuántas, y yo digo, me vas a echar pomada, pero no sabes lo que yo tengo, entonces, ¿cómo va a ser eso? Ahora volvemos he parado porque he entrado una clienta y la tenía que atender, ¿vale? ya sabes que las cuestiones en es una tienda, es lo que tienes que hacer y sobre todo si estoy aquí en plan emprendedora, ¿vale? pues seguimos, eh, estoy intentando hacer los vídeos muy cortos estoy mirando la hora por su vez que me agacho eh, por no vamos, vale, Este señor se puso a hacer, pues, ah, vamos a ver, en las o, o, o imaginarse, me dijo, puedes tener tres cosas, o vitíligo, u hongos, o, o despigmentación, o si me está echando una crema de aclarante de piel, que a mí esto me dejó sorprendida, como si todas las mujeres negras nos dedicáramos a aclararnos la piel, Le dije, perdóname señor, yo tengo el mismo color que mi abuelo, o sea, yo esas cosas no las hago. Y, o sea, totalmente que salí súper decepcionada. Y bueno, lo que sí que voy a comprarme es un limpiador, evidentemente, agua micelánea o algo así para limpiar mi piel, para ver si es eso, ¿vale? Espero que no se extienda más o estoy buscando otro dermatólogo que realmente me mire con una lupa. Y aparte que habla español, porque este tío no sé dónde le sacan, pero yo creo que de unos requisitos imprescindibles para que un médico trabaje en un país tiene que ser que hable el idioma. Pero aquí parece que da lo mismo. Es decir, el tío habla francés, pero apenas esté en español. O sea, vamos a ver, es que no es lo mismo el español, de, eh, el, o sea, el español normal que el español técnico o lo que sea, ¿sabes? Pero, ¿cómo vas a tener una persona de habla hispana si tú no, no entiendes ni la mitad de las palabras? Y no puedes explicarme. Dotón no habla francés, ¿sabes? Aquí en Guinea hay poca gente que habla francés. O, que, o, o a lo mejor no, pero, o lo entienden bien, ¿vale? Pues esa es una de las cosas. Siempre sí, pero yo digo siempre mi experiencia, ¿vale? A lo mejor el tío es un médico de estos alucinantes, pero a mí me pareció, pues mira, una porquería, pero una que te diga, ¿sabes? Porque, tío. Lo mínimo es que te acerques, te pones guantes, me miras, a ver si tienes cama. Este tiene escamas que cuando te duchas se queda más blanco, como digo, pero vamos a ver. Y nada, y, y me receta pomada, una pomada que yo no me voy a poner, porque yo no me pongo nada. Vamos a ver, tú no me haces un análisis. Cuando fui a lo de la tifoidea, por lo menos me hicieron un análisis, me dijeron que tenía tifoidea, ¿vale? Pero tú me estás recetando una pomada, no sabes lo que tengo, si es vitílico, si no sé qué. Es. A ver, total, al final... Probablemente es una alergia del agua o algo. Bueno, pues eso es lo quería contar hoy, que ya fui al médico y que estoy ahí pendiente. Y que lo que voy a hacer es comprarme un agua o un tónico para limpiarme bien la cara y, por, y comprarme un jabón de estos antisépticos para que mi piel esté súper bonita, ¿vale? Y eso es todo. Así que, nada, un vídeo de tres minutos para hablaros de mi alergia. De todos modos, estoy investigando y eh, voy a hacer un post sobre esto. Y que sepáis que lo vais a poder ver. Así que nada, un besito y nada, os quiero un montón. Suscribiros, por favor, porque es que veo que aquí no hay muchos suscriptores, hay muchos visionados, que visionados es muy importante. Pero quiero que la gente se suscriba. Quiero que la gente, porque significa que realmente les está interesado. No solo han visto y ya está. Es como un libro, ¿vale? El libro que te interesa no solamente lo lees y ya lo olvidas, sino que se te queda. Así que un besito, nos vemos en el próximo vídeo. Ya, chao. Un super abrazo. Suscribiros, dedos arriba. Comprar mis tazas, curly man y camisetas. Yendo simplemente a mi tienda. Recordad que tengo que decir eso antes de acabar el tiempo que eh, hay una, una incidencia eh, con mi página, pero que no hay que preocuparse porque cuando la, el, eh, si me, los, tus datos personales no los vas a meter en mi página, los vas a meter en la página de Amazon. Cuando clicas el libro o, o, o la taza que te va a llevar a Dale, que Dale un, son páginas muy internacionales, que tienen una seguridad bárbara, igual que Amazon, ¿vale? Que se venden cosas por todo el mundo. Eh, mi web solamente es para que tú puedas ir directamente, no tengas que ir buscando, ¿ok? Vale, pues nada, un besito, nos vemos. Por favor, compra tazas Curly mangue libros de ficción de Miss Mange. Ya sabéis que mi nombre en los libros de ficción es Carmen, es Face Saint-Omer. Es el nombre de mi papá. Eh, aquí está todo repartido. Aquí está mi abuela y mi papá. Así que, besitos. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Os quiero. Bye.